Hola, buen día, pues ya nos encontramos en este momento de la premiación y quiero agradecer en nombre de Hermanos en el Camino de Ciudad Estepe, Oaxaca, México la distinción de haber recibido este premio en este momento en que el mundo necesita tantos valores valores sobre todo de solidaridad para con los más pequeños, con los más vulnerables es un gusto, es una alegría recibir ese cariñito, decimos en Oaxaca de nuestros hermanos extremeños, de nuestros hermanos de España. Se encuentra con nosotros tres compañeros que nos han acompañado aquí, pues eh, Fernando, Alejandro, Daniel, que han compartido la vida, las ilusiones también, las tristezas de nuestros hermanos migrantes, pero sobre todo que comparten esa esperanza en un mundo mejor. Los migrantes no solamente son víctimas, son sobre todo el signo de una vida nueva, algo está terminando, algo está empezando con ellos. Ese, ese mundo nuevo, con valores, cargado de esa solidaridad, ese calor, respeto humano, esa justicia que todos buscamos, viene en camino con ellos. Hoy por, por hoy, tanto América como Europa tienen que aprender que todos somos iguales en este mundo, que no importa de dónde vengan, si de África o del sur de América, pero somos hermanos y podemos y debemos compartir lo que Dios nos ha dado para todos. Muchas gracias por este premio, queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los miembros Scouts y decirles que el corazón de México es de ellos, que los queremos mucho, que estamos profundamente agradecidos por haber dado su dinero, su amor, su tiempo, su presencia para este, estos hermanos de nuestro albergue de Hermanos en el Camino. Que Dios los bendiga, felicidades para todas y para todos.